Entonces, tenemos este, nuevas misiones Las de... Este, Dark Maul eh, Nuevo pase de batalla premium, mini Chiquitito Para conseguir otras, otras nuevas... Este, nuevas skins Con una mejora que cuesta mil moneditas eh, De esa manera podemos desbloquear Dark Maul Siempre y cuando completemos todos los este los desafíos y consigamos. Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaron? Puntos de la fuerza o algo así. La fuerza interior. Campaña de reinicio. Esta temporada. Cataratas congeladas y rincón del reposo. Ok. Sprint en barras de deslizamiento. Sprintar en barras de deslizamiento. ¿Cuáles son los barras de deslizamiento? Aprenda habilidades de la fuerza en portales de la grieta en diferentes partidos. Ok. No tengo ni idea, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ese planeador está bonito. Pero uno de los tres holocrones. ¿Sit al completar qué? Ah, fuck. Pues el control que compré no funcionó. Lo tuve que mandar a reparar y... Yo creo que estás dentro de una semana. O a ver quién me dice. Ojalá que me, me den uno nuevo, uno nuevo y un color diferente. Jejejejeje. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Gente cayendo, maldita se necesito. Ahí está, mira. Ahí está. Para no valer madre tan rápido, no venga rápidamente a buscarme. Vamos rápido, hierve, hierve, hierve. Hierbe. Oh, shit. Ah, bien, perfecto necesitaba esto, puro caminar puro caminar entonces compré un control de esos el Elite, el, el, el elite de Xbox eh, que pues se supone que tienen piezas intercambiables eh, está muy bonito, me gustó mucho pero desafortunadamente eh, pues salió defectuoso, lo que ya hice hablar por teléfono al soporte de de Xbox, dijeran los amigos españoles Un saludo por ciento para ellos <risa> Y eh, bueno, ahora la cosa Es esperar a que me lo Regresen, ya se mandó Ya me dieron una guía Tuve que empaquetarlo yo Muy diferente, al menos La experiencia en la que he tenido Con respecto a Mandar productos eh, pues, sí, fue algo muy diferente Por ejemplo, cuando mandé mi Playstation Vita Para reparación eh, De hecho ellos mandaron una caja y este... Yo simplemente tuve que empaquetar el producto Y hablar por teléfono o esperar a que vinieran por el producto ¡Ah! Auxilio, auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! Muy diferente porque ahora... Um, tuve que... Ay, güey, ay, güey, no, no, no, me matar, ah. ahora, eh... ¡Ah! <risa> ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, no, no me, lo, no me lo marcó Ah, sí, no, no me lo marcó ¿Pero por qué? Si yo estoy aquí ¡Puta madre! Estúpido bot Pero ya visité, ¿no? ¿O, o qué es lo que tengo que visitar? Visita cataratas congeladas y rincón de reposo Pero no sé el rincón de reposo No me digas, es acá Si sí, es acá no, de saca No, sí es acá. Ah, oh, no, sí. Ah, ya. Yeah. Oh. idiota Soy un culero ¿Cómo al decir? Ah, bueno, según mis experiencias pasadas Mis fantasmas De las navidades pasadas Yo eh, eh, Recibía una cajita ¡Ah! Entonces Este ¡Esa cajita la utilizaba! ¿Por qué no me dispara? Ah, son amiguitos ¿Eh? ¡Eh! No, no, me caí Ah, idiota, valió madre Ah, bueno, como les decía, según mis experiencias al devolver productos este, y hablaba por teléfono les decía cuál es el problema ellos me mandaban una guía y una caja con paquetería para que yo metiera el producto y el producto se fuera directamente con el empaquetado que ellos me mandaban, sin embargo con Microsoft al menos este, solamente me dieron una guía que tenía que imprimir y el empaquetado pues tuve que ir a la paquetería para que comprara yo el empaquetado lo viera como se sella, eh, pegara la guía, etcétera, etcétera, etcétera y se mandara obviamente no se me cobró por el envío pero pues sí es um, diferente ¿no? quizás porque en realidad se trata de un control, simple control eh, en comparación a por ejemplo lo que he enviado que sería una computadora, una laptop y mi playstation vita base de batalla, misiones, eh, ah, sí, sí, sí, aquí ya tengo esto no, espérate No tengo reputación galáctica todavía Entonces, ¿cómo lo hago para conseguir la Reputación galáctica, pues? Ah, no <risas> A la madre No mames, faltó un chingo Verde, aterriza durante Encuentra la fuerza, que es prácticamente Cinco partidas, cofre de la república Ah, va, contrata un personaje Bien, ah, sí, hasta madre No leo No leo, güey no mames Ok, marcar personajes o jugadores enemigos Va Cofre de la república Y contratar personaje Bueno, pues vamos otra vez allá <ríe> Hijo de su perra madre hijo. Ok, entonces Vamos a contratar un personaje Ah, En esta isla me parece La opción correcta O está también Contratamos personajes Nos vamos a la chingada y chingón Todo bonito, todo padre, todo chido ¡No! ¡No agarro! ¡Ah! No agarro a esta madre. Y... Debe haber alguien para contratar. Aquí está el tipo que puedo contratar. Hola, amigo. Te quiero contratar. Chingón. Ahora vamos a abrir un cofre que no creo... Ahorita no creo que ya pueda encontrar cofres. Mm. Cofre de la República. Sí, se me hace medio complicado. Dirigir conseguir pases. Digo, cofres de la República. Bueno, y estuve probando el control del Xbox. el el elite core el core significa que eh, no viene incompleto se podría decir no viene como todos los recambios con todas las palanquitas y todos pues, los D-pads y las palancas de la parte de atrás entonces este al menos eh, viene viene muy sencillo Es hasta está caro y viene sencillo imagínate Que mamada imagínate la mamada no hay así ah, no no hay ¡Ya, primero. ¡Ah! Imagínate esa mamada <ríe> No, ya no Puta madre Creo que hay una misión con esto, me imagino, ¿no? Entonces ya no hay estas cosas Hago en otro lado para poder encontrar... ¡Oh, diablos! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se marca en el mapa? Voy a entrar a en un minijuego. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, y como les decía, eh, sí, pues la verdad el control viene bastante sencillo. No tiene todos los botoncitos, ni las palancas traseras. Eh, eh, pero está muy bonito. Tiene un diseño muy bonito. El mismo diseño de siempre. Eh, no sé. No me acostumbro yo, sinceramente. No... No logro acostumbrarme al, al control del Xbox. Eh, la verdad es que me acostumbré demasiado a este control, me acostumbré demasiado a todo esto, a traer una fuerza y saltar. Ok. ¿Qué pedo? Ah, un minijuego. Okay, mientras bloqueas, atrae con la fuerza, órale, wow, qué locura. Sprintar Wow Como soy rebruto pues no me acordaba que tenga que golpear con... Gatillo derecho ¡No! ¡No mamis! ¡Qué poca madre me mató! Desgraciado, lo odio. Ultra mega desbalanceado está este desmadre. Mucho, muy desbalanceado. Ah, reclamar, Resucito de reputación. ¡Mi reputación! Son las primeras seis letras de esa palabra. Estoy bien idiota, perdón. Planeador infiltrado, SIT. Reúne los tres holocrones Sith al completar misiones para recibir el planeador infiltrado Sith. Está muy bonito el planeador. Se ve muy muy bonito el planeador. Entonces necesito los holocrones que son... ¿Cuáles son los holocrones? ¿Cuáles son los holocrones? Ah, ya. Bueno, vamos. entendí. Vamos chingón. Vamos chido. El poder de la fuerza... Bueno, ¿a qué misión vamos a enfocarnos entonces? Voy a tener que registrar un cofre de la República de putazo. No soy elementos con habilidades de la fuerza con arma de Star Wars. Presencia recorrida en vehículos. Ok, un vehículo también necesito. Y necesito caer de putazo y, y chingue su madre. Eh, les voy a hacer una recomendación. Es una película muy bonita. Es un drama. Eh, con Tom Hanks y. Se llama Man Khaled Otto Un hombre llamado Otto este, Sinceramente no sé cómo es en español Creo que es un viejo gruñón, creo que en español y Pero pues es un drama, drama, drama pues eh, Lo que te puedes esperar de un, de un drama para, para personas ya mayores como yo ¿no? Pero pues este tiene un bonito mensaje, es agradable No, ese no era. Ah, es este. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, se va! se se se no, no, se rápido, no se rápido, no, se rápido, no, rápido, no no no, no, no, no, no, Shit, se fue. Ahí está, mira. ¿Era él? Diablos, no sé. Ya no supe. Bueno, ya. Creo que lo maté y todo, ¿no? ¡Ah! Eh, ¿Subo cerca? No veis, he tenido escudo extra. Así me he dado la madre. ¿Qué más? Este Distancia de recorrido del sprintar, sobre ella Sobrevía fácil de tormenta. Distancia de vehículos. Okay, vehículos. Vehículos, vehículos. Vehículos, vehículos. Un vehículo por acá. Por acá saca un vehículo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Vehículo. Ah, mira, distancia de recorrido del sprintar. Perfecto. Ahora necesito un pinche vehículo. Perfecto Mira, jesús, todo nada Casa tesoros de Ah, perfecto, acrobata La no quiero Pero ahora necesito un vehículo Ah, aquí había una espada Espérame Sí, pero aquí había una espada Moradita Voy a sacrificar esto. Ah, no se sé el lo que quería, pero pues algo es algo. Es trabajo en esto, dijeron por ahí. ¡No, idiota! Ah. Estúpido. Oh, otra vez, lo de la fuerza, Qué buena onda. Pero te cobran, ¿verdad? Ah, sí te cobran, maldita te Tengo que destruir cosas, ¿no? Ah, no, con la fuerza Y vehículo, vehículo, vehículo De metas con este vehículo chingón Completando misiones Ay, se va valiendo madre acá Onda, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Qué onda amiguitos del internet? Estoy aquí yo valiendo madre Completando misiones para poder alcanzar los objetivos del Star Wars Celebration Recuerden que el 4 de mayo está con ustedes dentro de mañana, no, mañana es, ¿no? Mañana es el 4 de mayo, ni me acordaba. ¿no? Ja, Jajaja. Ja. Está muy, muy horriblemente. Esto está rotísimo. Rotísimo como la madre. Pero bueno, está bien. Es, el, es Star Wars, ¿no? Está chido. Pero, pero hay otra misión, ¿no? De auto, ¿no? Es fusil. Ah, jugadores, pero personajes enemigos. Pues tengo que matar a alguien con su fusil. Vamos a matar a gente con su fusil de la bóveda. Si es que puedo matar a alguien con su fusil de la bóveda. Mientras me resbalo. Mientras ando de resbaloso. Ah, ya. Bueno, ya, ya la completé de etapa para deslizarme. Para andar de resbaloso. Uf, qué bonito andar de resbaloso. <SILENCIO> Je No! Ah! No! <ríe> ah, valió madre esto. Horrible. Ay, estoy bien estúpido.